antes del impacto imbécil, el táctil no se para que decís, siempre escribís intacto, no morimos pero el stencil sigue intacto llegan solos los contactos Sacó ventaja antes de leer el pacto respondo y corrijo si algo no encaja cobro lo mío y dejo funcionando el arte pacto. Ah. clásico del winning como Saja. del DVD de feria como Jigsaw como en Nueva York el bombo encaja como en Sao Paulo en Pixu I think so, quiero aprender los idiomas del rap No me interesa ni la filosofía ni la ciencia Todo en decadencia, necesitan handicap. Hago que dude la audiencia Que no se escuche sin tiempo, te tira el chicle como Cooper Así es un Trooper, debo ver a 10 Miru Moviendo sin luz, carrera de poker, el azul por un poco de la pila azulí. Punto en distintas direcciones, nunca los uní Van a tirar de brazos piernas, van a estar ahí En la corteza no había sabio, pero hachazo, sí Tenía un par de cosas en el tintero que no pude sacar Como, como se te quiero antes de... Que muriera un cocotero de agua pura Y comprobar con los dedos que no se toca el mismo río dos veces y corta Tanto que era la historia en un friso Medimos de la suela el piso, ¿qué es lo que importa? Tajo en la garganta, como sangre en la lonja Araño esta burbuja, I'm dead, but no longer En esa guerra hay un músculo que no es longa ¿Y sabes lo que? Que la victoria te diga cuál En esa guerra hay un músculo que no es longa Se estira como un plan, se desviste con rituales de amarre una vida en sí. con cabra y armonas que la arrané al río así de fácil, no me perdiste.